Y hola, ¿qué tal, ranita del canal? Aquí que pleno un video para ustedes. Hoy me encuentro en el bosque porque haremos el Ice Bucket Challenge. Sí. Esto consta de que te echan agua súper fría, pues en la cabeza y, y tengo miedo, tengo miedo. Eh, eh, no estoy preparado para esto, me da miedo, de verdad. Bueno, ranita, espero te guste mucho el video. Recuerda que es un video random, así que espero lo disfrute muchísimo. También deja like, comparta, comenta y suscríbete para que porque esto me va a dar muchísimo miedo Pero bueno, hay que intentarlo, ¿vale? Así que empezamos en 3 2 1 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está fría! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está re fría! B bueno, ranitas eh, eh, Espero nos vemos en el, en el siguiente video